Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal y bueno, decía Andy matawell en la nanaja mecánica que es curioso que los colores del mundo real solo parecen verdaderos cuando los ves a través de una pantalla y no cuando lo estás viendo tú es un poco, ¿no? como decir, la realidad si la veo a través de la pantalla es como más real que si la vivo si la vivo es diferente, las cosas son distintas entonces claro al tener esa percepción de las cosas, uh, nos engañan con una facilidad brutal. No nos damos cuenta y los propios medios nos engañan. Eh, decía Bill Gates, ¿no? El ordenador nació para resolver problemas que antes no existían. <risa> Efectivamente. Eh, ¿Necesitamos realmente los computadores en aquel momento? ¿O simplemente era el ansia y las ganas de avanzar hacia algo más? Eh, por lo que los computadores... Eh, bueno, se desarrollaron y fueron a, a, hasta el punto, claro. Hace no demasiado, no nos podíamos imaginar, siquiera imaginar, dónde estamos, ¿vale? la capacidad de computación que hay. En fin, sea como sea, nunca apagues el entusiasmo. El, el entusiasmo, las ganas de hacer cosas, es una virtud súper necesaria. Trabaja y aspira a algo, siempre hace algo más y dirás, joder, es que eso siempre solo se agonía, los que quieren algo más yo quiero estar muy tranquilito ya, pero para estar muy tranquilito necesitas ese punch ese algo más, es un poquito poquito si ese poquito se convierte en un muchito ya la estamos fastidiando eso hay que nivelarlo un poco, bueno, hay bastante controversia en torno a Dios mío, Kraken va a despedir no sé cuántas personas que esto es terrible bueno, sí y no. A mí, personalmente, me preocuparía más que no lo hiciera. Vamos a verlo. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. ¡Únete a la mejor comunidad de Cristomonedas! Pues eso, únete a la mejor comunidad de Cristomonedas. Y lo, cómo lo puedes hacer, pues tienes por aquí debajo el enlace a Discord para Discord público. Y si quieres, puedes unirte como miembro del canal para entrar en el canal VIP o en la página web, que tenéis ahora ahí abajo también los enlaces, pues también tenéis esa opción. En fin... Bueno, se ha era que niega rumores de despidos repertinos de personal en Canadá. Dios mío, la que se ha liado. Bueno, pues esta noticia es de hace cuatro años. No es como la de ahora. Y ahora vamos a ver, para que veáis la magnitud, ¿no? Porque muchas veces también, eh, esto son también cosas muchas veces de, las, de, la, de la competencia, ¿no? Ay, Dios mío, este va... Venga, métele más puncha a esta noticia a ver si conseguimos que... Eso, ¿no? Eh, ¡Pum! Kraken niega en Twitter los rumores del, sobre el cierre de sus oficinas ¡Ah! esto es del 18 cuidado Kraken despide a 57 empleados mientras niega rumores de incumplimientos de... esto es del 18 57 empleados <ríe> la diferencia con los que despide ahora es una barbaridad ¿por qué os hago hincapié en los 57 o en los 1000 que despide ahora? para que veáis el crecimiento de esa empresa. Y si despide a tanta gente, es para poder seguir adelante vale, con lo que tiene que hacer. Saben perfectamente, porque ya lo han vivido, que para sobrevivir a un cripto invierno hay que despedir gente. Pero algo diferente ha hecho, por ejemplo, Swissport, 3.000 trabajadores negándoles el sistema de licencia, vamos, intención de despedir a 4.500 de 8.500 trabajadores en el Reino Unido e Irlanda. Los de Handling, los de Handling son todos los auxiliares que trabajan en el aeropuerto, pues eso, eh, con el tema de maletas para arriba, maletas para abajo, eh, mercancías, todo tipo de cosas, ¿vale? Entonces, eh, lo que sean los asistentes de tierra, ¿vale? Entonces, eh, wow, ostras, Amazon de, planea despedir 10.000 trabajadores, ¡Ah! nos morimos, wow, Mark Zuckerberg despide a 11.000 empleados de Facebook y solo es el principio, 9 de noviembre. ¡Oh! ¡Twitter despide a la mitad de sus empleados! ¡Oh! Es decir, que esto no es algo de Kraken, es algo de todos. Y que todos los que quieren sobrevivir a la crisis que está pasando, lo primero que hacen es poner de patitas en la calle a la gente. Pero esto, llevamos meses diciéndolo. Bueno, más gente, pero yo personalmente llevo meses diciéndolo. Cuidado, que la que viene es morrocotuda. Y esto es el inicio. Sabemos que siempre pasa allí y después viene a ring. A pesar de que aquí quieran teñir los números y ponerlos de tal y distraernos con tonterías, vale, de las gilipolleces que de verdad, bueno, no voy a hablar de lo de las cartas porque me pongo enfermo, vale, para que digan que y lo intenten siquiera comparar con el terrorismo de hace años. Si sí, el que más, el que menos, si no lo sabe, yo era militar en su día. Eh, yo estaba de guardia cuando sucedió el, el, el atentado de, de Jumbo en Pío XII, Madrid. Al lado, enfrente prácticamente. Y que intenten comparar esto con aquello... Eh, yo entiendo que hay mucha gente muy joven Que no sabe lo que fue aquello uh, En fin, no voy, a, no voy a decirlo Porque me cierran el canal Con toda esta panda de hijos de su puta madre En fin, eh, lo dicho, ¿vale? Respecto a Kraken, no problema De hecho, os dejo por aquí un link eh, Para mí, es si no es el mejor Es uno de los mejores exchanges para Uh, ...cuando queréis uh, llevar uh, fiat, bien cripto a fiat y fiat a cripto... ...es el mejor con muchísima diferencia, pero con muchísima diferencia... ...voy al timbre... ...bueno, pues después de abrir el, de abrir el timbre sigo y sigo diciendo es que Kraken... Uh, ...con mucha diferencia es el mejor para eso, para pasar fiat a cripto, cripto a fiat... Eh, ...además es súper barato, es decir, si tú pasas a tu banco... Son 9 céntimos de euro lo que te cuesta. Algo fácil, sencillo, transferencia SEPA, eh, es de un día para otro. Muchas veces haces una transferencia y en el mismo día está. O sea, lo que buscamos, vamos, de un exchange que sea dinámico, rápido y fácil. Si envías dinero, el mismo día está, o al día siguiente está. O sea, es que es, es, es sencillo, es muy, muy fácil. Y oye, pues eh, son muchos años ya de experiencia que tienen y por eso os he puesto esas noticias del 18. Eh, y oye luego ya cada uno que tome la decisión que quiera pero ya os vuelvo a repetir que mejor poco vais a encontrar en ese aspecto en otros pues posiblemente hay muchos más exchange. yo por ejemplo ya sabéis que para futuros pues prefiero BitMEX eh, también bueno estoy, estoy probando otras cosas porque claro de, como de que nos han quitado FTX y no podemos entrar a algunas cosas que yo hacía pero bueno, ya estoy probando una cosita nueva y va bastante bien, va bastante bien. Así que bueno, ya lo iremos viendo. En fin, eh, Bitcoin, vamos al grano, a la chicha, a la limonada. Deja de que no! Eso no es la limonada, eso es el SP500, pues eso. El SP500 que ha pasado, que se ha encontrado de morrazos, recordáis que lo decíamos, con la línea de tendencia, la media de 200, no lo paró ayer, pero hoy la línea de tendencia sí lo ha parado. ¿Para ¿Qué significa esto? Pues que posiblemente... Bitcoin, también había parado Anda, es mágico <risa> Es magia potagia Bueno, pues no es magia potagia, es que es normal Han encontrado los dos a la vez Una zona que es una resistencia ¿vale? eh, De momento no hemos conseguido pasarla Vamos a ver si hacemos Una banderita típica ¿vale? Subimos eh, Impulso, retroceso Impulso, que toca, retroceso Vamos a ver si en el siguiente impulso Conseguimos bien o ir a la zona de resistencia o, o por cierto, muy importante pasar, ¿es esto el máximo del cierre que hay aquí? Zona de 17.600, importante, ¿vale? Esa es la zona siguiente que deberíamos de pasar, tocar en la zona de resistencia y apoyarnos ahí, para seguir, es decir, hacer una onda, dos ondas, bla, bla, bla, bla, bla. Y oye, pues si realmente se produce al final ese efecto Navidad, pues feliz Navidad y que sea todo muy bien. Ya estamos al día 1 de diciembre y ¿qué ha pasado con el cierre mensual? ¡Anda! Pues que el mes ha sido una mierda, básicamente. Es decir, una caída del 16%. A ver, no es que sea una gran caída, no es esta caída de un 37%, no es esta caída de un 35% vale Pero, joder, 16 que ha estado cayendo un 20, bueno, pues tampoco es que sea muy, muy genial. Ahora bien, hemos empezado el mes también muy bien, primer día del mes cayendo un 1,25, pues para empezar a, a sumar y seguir. Ya veremos, a ver, eh, paciencia poco a poco. Lo que pasa es que en semanal, bueno, pues sí que es cierto que hicimos una doji invertida. Doji prácticamente vertical, bueno, pues a ver si, o sea, positiva, perdón, <ríe> verde, eh, no llegó a ser martillo, una pena, porque ya buscábamos un martillo un poquito más arriba, pero esta semana, bueno, está intentando impulsar, vamos a ver si somos capaces igual, igual de semanita a semanita llegar a la zona de resistencia y pasar esta línea roja que tenemos aquí marcada en la zona de los 17.157,88, lo puse ahí, eh, pero bueno, que son los cierres ya sabéis del año 17, esta vela, esta línea viene de ese máximo del año 17 en diario. Eh, en cuanto al mercado en el corto espacio de tiempo, bueno, pues eh, ya está está muy claro, no. ha llegado a la zona de resistencia, no ha podido, no ha podido, ha intentado, no ha podido, pues a buscar dinerito más abajo. ¿Dónde se, no va, se ha venido? Pues en una hora a lo que es la zona de máximos anterior, resistencia anterior, soporte actual. Si aguanta, bien, si no, siguiente punto de pivote, 16.768 aproximadamente. En cuanto a Ethereum, pues haciendo algo muy parecido, prácticamente idéntico, no hay mucho de qué hablar, justo en una zona de resistencia, paradiña, y a ver qué narices pasa eh, mañana es día importante, final de semana, pues a ver qué tal, eh, total market bueno, igual, exactamente igual, no cambia nada, la dominancia de bitcoin es la que ha estado bastante eh, intentando ir arriba a lo largo del día, pero se nos ha venido abajo, ¿qué quiere decir? pues que mercado baja, bitcoin baja, todo baja y la, el dólar index ha perdido a la media de 200 a pesar de eso a pesar de que el dólar, dólar index para que veamos que muchas veces no, no va de la mano son otros, otros factores los que eh, nos asustan vale. está cayendo pero mucho cuidado señores ¿vale? muy atentos es eh, un buen momento si eh, tenemos, tenemos euros para comprar dólares baratos otra vez pero fijaros, vamos a ponernos en diario. Mirar cómo estamos bajando, ¿vale? A una zona de sobreventa. ¿Qué pasa cada vez es que hay una zona de sobreventa? Pues que hay un impulso alcista, zona de sobreventa, impulso alcista, ¿vale? Entonces, incluso fijar en esta, el pedazo de pepinazo que metió, se tiene que venir, como es normal, a una zona que pueda ser un soporte. Vamos a poner en semanal porque lo vamos a ver mejor, ¿vale? ¿Veis cómo o sea esta línea roja no está puesta por casualidad? Tenemos aquí resistencia, tenemos resistencia, tenemos soporte, tenemos resistencia, tenemos resistencia. Pues debe de ser una zona de soporte, la zona de 103 aproximadamente. ¿Vale? 104, media de 50. Está ahí también. Vamos a ver. Oye, ojalá se viniese aquí abajo. Ojalá. Sería fantástico porque luego tenemos también el, el rebote, está claro. Pero, bueno, en semanal, ahí está. ¿Qué ha hecho a lo largo del tiempo? Pues lo más normal, tal y como están las cosas, tal y como está la economía, es que una vez que llegue otra vez a esta zona de soporte, no sabemos exactamente en qué punto, pues bueno, te pueda tener un rebote, ¿vale? ¿Eso cómo va a afectar al euro? Negativamente, evidentemente. El rebote, ahora no, ahora va un poquito mejor. Bien, eh, en cuanto a las altcoins, pues el mercado de altcoins... Mmm, ...sufre, sufre, como es normal, un poquitito, hasta los cortos de Bitcoin sufren un poquitito. han Bajado un 14%, vamos a, a ver la gráfica, cómo está nuestro canal, nuestro canalillo, que de momento uy, se nos viene abajo. Si perdemos este puntito que tenemos aquí, pues seguramente la zona que nos venga ya al 50% del canal daría bastante, bastante bien. Y oye, pues le daría bastante aire al mercado que falta, nos hace un poquito de respiración. Pues Sushi, Neblio, Perp también están por aquí, Kyber Network. Y en el lado positivo, vamos a, venga, vamos a buscar las cosas positivas. Nord, Crypt, Crypt, ay, Crypt, Crypterium. Está subiendo un 22%, que tampoco es que ahí se cae se habrá. Para el criterio tampoco es nada. Van, ¿eh? Eh, 1889. Badger, un 793. Noya, un 775. Bien, Naka también está muy bien. Los presets, dinero gratis, ya 4 centavos, un 498. Muy bien. Phantom, un 503, 25. ¿Recordáis que el otro día decíamos? Ah, por la media de 200, pasando la línea de tendencia. Cruces ya se están haciendo. Bien, pues posiblemente la media de 200 vayamos a ir a tocarla. Ya queda poquito, 0.27, pero bueno, aunque parezca que es poquito, si hacemos una medición del momento en el que estamos ahora hasta tocarla, estamos hablando de un 6%. Un 6%. Ah, hablando de porcentajes. Ay, ¿sabéis que me han llegado? Es que me ha llegado más es que, es que estas cosas me han llegado al teléfono. Un, una cuenta, un fondo. Ya tenemos un fondo bancario que nos da un 3.20 y algo anual. Que lo sepáis. Para el que quiera ahí, vale, chicha con mucho amor al banco bien línea de tendencia, de momento rota, vale, nos falta confirmar, vamos a ver que mañana confirmemos eh, aunque en principio ayer cerramos por encima pero ya sabéis que yo dibujo un poquito mal, yo prefiero tener una segundita o una segunda vela y si venimos a tocar aquí y después hacemos pullback, fantástico para luego volver a rebotar, mejor que mejor así que bastante bien, cadena también, muy bien un punto, ¿vale? Estamos en un, en un dolarcillo. 5,70 después de la zona de soporte, perfectamente rebote al alza, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver si es capaz de pasar la zona de 1,40. Estaría mejor todavía. y Polis también está por ahí. TKO. Eh, los huevitos. Eh, Zcash, Zcash. Ah, por cierto, un, sobre una pregunta que me ha hecho, creo que ha sido Javi, es eh, sobre... Eh, eh, algunas criptos eh, algunos por ejemplo eh, pasaba que deslistaban Ripple, Stellar eh, y no sé qué más no para eso yo me iría a ver fundamentales, me iría a ver el market cap a ver cómo está, a ver si han bajado mucho, cuál ha sido su evolución pero eh, sobre el tema, Stellar y Ripple son primas hermanas a pesar de que bueno, cada una lleva una historia distinta o parece que le lleva una historia distinta, eh, pero Ripple es Sabéis, eh, yo creo que está en manos, eh, es algo ya más que sabido, cripto eh, bancaria, ¿vale? igual que, que Ethereum, también, ¿también utilizan la red de Ethereum para todo esto. En principio es, es, es su objetivo. Ah, es normal que los Echail la deslisten, porque es lo que te van a meter los bancos por, por, por, por todos los ojos. Entonces, digo yo que si es su competencia, se la querrán quitar harán que se devalúe, para luego comprarla como sea y luego venderla de aquella manera, entonces pero aún así, yo para cualquier proyecto que deslisten, unos pueden ser por política, otros pueden ser por eh, valor, otros pueden ser porque sus redes estén teniendo muy poquito muy poquito alcance otro porque se muevan muy poco en ese exchange, es normal que el exchange diga voy a mantener esta infraestructura para que esto no me beneficie o de una forma o de otra pues oye, lo deslisto y aquí paz y después gloria no hay más o sea, si yo tengo que yo soy soy binance tengo que fa favorecer el bnb no voy a favorecer lo que van a vender otros que encima me han estado puteando y no me han dejado que yo uh, eh, pueda gestionar acciones tokenizadas por ejemplo o coinbase que lo quite de en medio pues porque le afecta en cierto modo a su ahora mismo su valor en bolsa, que les interesa. Entonces, claro, en cuanto el público mmm, oye algo raro sobre una cripto o lo que sea, o afloja, mira, me la quito de encima y ya está. Es lo normal, es lo lógico. Es lo mismo que decíamos antes con los despidos de Kraken. vale Es lo normal. En las circunstancias en las que estamos. Ya sé que hay gente que no le gusta escuchar que puede ser despedida, pero que es la realidad de lo que viene. sorry, bien, en fin eh, poco más que añadir el, pues bueno, en la parte de las, de las altcoins ahí estamos, Nexo por aquí aguanta hay gente que dice, y Nexo, ¿qué hacemos? pues yo qué sé, cada uno que tome la decisión que quiera pero fijaros que igual la zona de mínimos ha sido superior a la anterior bueno, eso no está mal, no quiere decir que esto sea una zona de mínimos simplemente en la que estamos ahora puede irse ahora al carajo eh, pero bueno, cada uno que vea las licencias que tiene uno, las licencias que tiene otro dónde dejar su dinero y el mejor sitio donde está tu dinero, ¿sabes cuál es? En tu bolsillo, en tu poder y bajo tus claves. Ese es el, el objetivo de todo esto, ¿no? La realidad es que blockchain, criptomonedas, bla, bla, bla, la base es que tú seas tu banco. Si aceptas serlo, ya sabes lo que conlleva. Si no aceptas serlo, también ves las consecuencias y lo que conlleva. ¿Qué es más complicado que lo normal? Pues claro. ¿Qué decides? Lo decides tú, nada más. En fin, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para cuando haya oportunidades que las va a haber todavía y que la paciencia os acompañe, que mucha falta nos va a hacer. Chao, chao.